Una familia denunció este lunes que mientras compartía la noche del pasado domingo en su residencia, se presentó al lugar un vecino bajo los efectos del alcohol, quien en tono amenazante disparó su arma de fuego. Aquí en la casa llega ese señor, una cabina ahí, se llama la discusión con él, y yo digo, ¿qué es lo que pasa con él? Y dice, no, que voy a matar a la mamá y a quien se meta, porque él pasa por aquí como una pedrada. Y de de llamar a uno como la gente. No venía, ¿vale? Estaba Matar a uno aquí a la propia casa de uno. ¿Pero por qué viene este problema? ¿Por qué él lo amenaza? No, pues, eh, Supuestamente, dije que nosotros pasamos muy rápido, pero ella viene a de eh, jalar a uno y decirle las cosas como son, pero no, no venía así, dije que me va a matar, y, tú sabes, porque yo soy un hombre. Y le dije, ay, que si me va a matar, que me metáis mismo, porque yo, tú me entiendes, yo no tengo miedo con nadie. Y que esto que, ¿tú me entiendes? Que llegué a, a la justicia a ver qué no hace con esta no, gente, no, porque no, la, no, no. ese llama se llama él, es vecino Pero, mío, eh. okay. Sí, Bull okay. okay. Alvarado se llama La experiencia de este problema, ¿ustedes habían tenido más conflictos No, no, no, nunca, no. porque yo no tengo problema con nadie. Sino, yo no, no. Yo lo que paro trabajando. Sí. ¿Sí? Yo simplemente venía bajando por ahí y me agarró por el pecho, va ¡Ah, acá tú, y me sobó la pistola. A tu y con tu no, ahí no, me la pistola. Entonces, ahí mamá me estaba jalando, la abuela no, mía. No, para que entrara, porque yo no estoy haciendo nada ni nada. Ey, ey, me, me trae desde allá arriba, güey dándome por aquí, me da por el pecho, por todos lados, y me trae encañonado con la pistola en la cabeza. Esto estaba trancado con candado. Cuando él está ahí forcejeando con ellos, mis hijos están aquí, está mi nieta jugando en la galería. Cuando yo voy, yo de aquí le digo, ¿qué va a hacer bully Y lo que hace es que saca la pistola, la soba, y ahí mismo tira un tiro y los niños estaban ahí. Los denunciantes responsabilizan a un tal Bullo Alvarado de cualquier cosa que le suceda. Por ende, hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen carta en este asunto. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.